Buenos días. Hoy vamos a ver una función de Excel muy sencilla. Se trata de la función columna. La función columna, que no debemos de confundirla con la función columnas en plural. La función columna en singular le pasaremos una referencia de una celda y nos va a decir en qué número de columna, empezando a contar desde la izquierda de todo, se encuentra esa celda. Por ejemplo, vamos a decirle esta Z de aquí que es F7, ¿vale? Para eso insertamos función, vamos a todo, una forma fácil de acercarse a la función es pulsar la letra inicial y nos irá la primera que tenga eso, he pulsado la D, ¿vale? Columna, si nos fijamos tenemos columna y columnas, columnas devuelve el número de columna de una referencia, aceptamos. Y a columna le debemos de pasar una referencia de una celda. En este caso le vamos a decir que F7 y automáticamente nos va a decir que es la celda o rango de celdas contiguas de las cuales se desea obtener el número de una columna. Si la referencia se omite, se usa la celda con la función columna. Si pulso aceptar, me devuelve que está en la 6. Repetimos la función columna. Vamos a usar que es más fácil, y en vez de darle una referencia le damos varias, un rango. Aceptamos y como estamos en Excel 2019 nos da tres resultados. Si estuviéramos una versión anterior nos devolvería solo un único resultado dándonos la referencia de la primera celda. bien ¿Qué sucedería si usamos la función columna? pero no le pasamos ningún parámetro que automáticamente nos devuelve un valor. Este valor es el valor de la columna en la que está la función. Por ejemplo, vamos aquí a la H, insertamos columna, aceptamos y nos dice que estamos en la columna 8. Esta función es muy útil en el caso de que queremos saber en qué número de columna nos encontramos. Simplemente escribiendo su número nos valdrá para tener ese valor. Otra opción es por ejemplo, si queremos hacer una fila llena de números del 1 al último número sabiendo cuál es cada una de las columnas, es tan fácil como insertar la función columna, aceptar y arrastrar. Automáticamente nos indicará en qué columna estamos. La columna AB para Excel es la columna 28. Con un poquito de imaginación, esta es una función que puede sernos muy útil en determinados casos. Un saludo y hasta el próximo vídeo.